Esta mañana de lunes 5 de diciembre con el arranque de las inscripciones de la Colonia de Verano Municipal acá en el microestadio de Urlingan. Bueno, Claudia, buen día. Y bueno, arrancaron las inscripciones. Sí, buen día para todos. Más que contentos acá en el microestadio hoy eh, iniciando la inscripción para la, para la Colonia 2023. Eh, contentos porque ya tenemos un, una gran cantidad de gente. Ya llevamos casi mil personas inscritas en poquito Bien. tiempo. En el primer día. En el primer día y todavía no terminamos, así que súper contentos porque esta es la propuesta que tiene nuestro intendente para todos los vecinos de Burlingame eh, y que tanto la están esperando y necesitando. Así que les contamos eh, que esta colonia empieza el día 2 de enero. ¿sí? Eh, y va a durar hasta el 10 de febrero. Bueno, es para niños de 4 a 12 años, Bien. para adolescentes hasta 17 años, para adultos mayores a partir de 60 años y para personas con discapacidad. Bien. Así que están todos invitados para pasar el verano con nosotros, con todo el staff de profesores de educación física, profesores de educación física del distrito de Burlingame que también van a estar trabajando con nosotros así que tenemos un equipazo para eh, ya todo listo para que pasen la mejor colonia eh, de, de, de este año, que sí. bueno, los esperamos con muchas ansias. Es en el Polideportivo de Hurlingham, contando con las dos piletas, ¿no? Sí. Y el aire libre. Exactamente. Toda la colonia se va a desarrollar en el Polideportivo Municipal. Vamos a utilizar las dos piletas. Eh, va a estar cerrado, eh, solamente el predio va a estar destinado a la actividad de colonia. Así Bien. que a partir de las 18 horas vamos a abrir para el público, eh, porque necesitamos los espacios para poder desarrollar bien todas las actividades que necesitamos. Les vamos a ofrecer una merienda a todos los chiquitos, tenemos servicio de enfermería permanente, ambulancia, todo dispuesto para que suceda de la mejor forma, como debe ser. Bien, con el tema de la inscripción, eh, ¿qué días, horarios manejan acá en el microestadio? Sí, vamos a estar eh, hoy hasta las 14 horas, día lunes, mañana martes de 7 a 14 horas, ah. el miércoles de 14 a 18 horas, bien. los adultos mayores se inscriben en el polideportivo eh, y los días siguientes vamos a estar inscribiendo igual, sí, Está bien. en el polideportivo y aquí en el microestadio. ¿Hasta una cierta cantidad o...? No, eh, tenemos abierto para todos los vecinos... Que, que viven acá en Urlingan, que quieran eh, que sus niños pasen el verano con nosotros. ¿Se espera una cierta cantidad de, de chicos que van a participar? ¿Cómo, ¿Cómo lo ven ustedes? Porque año tras año hay más chicos que, que vienen a la colonia, ¿no? Sí, con las colonias de, de Juan Zabaleta <risa> venimos superando los números, así que creemos que más de 3.000 chicos vamos más a tener este año. Está bien, sí, sí. está bien, está bien. ¿Y cuentan con cuántos profes más o menos? Tenemos mmm, en los diferentes turnos más de 40 eh, profesores, auxiliares, eh, todo el personal que ya está dispuesto a trabajar para ayudarnos, dos guardavidas por piletas, ah, enfermería, estamos trabajando con el sistema de salud, eh, con, la, con todos, todos cooperando todas las áreas para que sea el mejor verano. Me parece muy bien, me parece muy bien. ¿Algo más que quiera? Yo le quería preguntar a ella si es evidente, podría ser evidente que las actividades están programadas según la edad que vos tenés y demás, si podrías explayarte un poco más sobre eso. Eh, eh, sí, por supuesto, las actividades están desarrolladas en función a la edad de cada sí. niño. Los chicos van a estar divididos. Por edades, entonces cada uno va a tener la planificación que ya lo están, hecho, lo están haciendo los profesores eh, para que las actividades recreativas, deportivas, sean adecuadas a la edad de ellos. Igual que a las personas con discapacidad y a los adultos mayores. ¿sí? Los adultos mayores van a entrar a las 8 de la mañana haciendo sus caminatas, sus talleres, participando de la pileta, o sea que está todo dispuesto para que puedan disfrutar todos. Está bien. Sí, sí, disponemos de los de sectores de sombra, va. eh, también eh, eh, vamos a utilizar gasebos, carpas, para ah, este, poder repararnos en este verano que aparentemente va a estar bastante duro del <ríe> sí, sol. No ¿sí? eh, postas de hidratación, eh, tenemos también todo dispuesto para eh, que las condiciones dignas, para que podamos desarrollarlo de, de la mejor manera. Me parece muy bien. Y bueno, y esperando que Argentina se haga campeón. Obvio, sumamos, sumamos, doble alegría. Salimos campeones y festejamos en la colonia, así que los esperamos a todos los vecinos de Burlingame. Eh, nuestro intendente está más que contento esperándolos a todos, así que a partir del 2 en el Polideportivo Municipal, niños, eh, adolescentes, personas con discapacidad y eh, adultos mayores, todos a pasar el mejor verano. Me parece muy bien y con eso nosotros nos retiramos, espero que ande todo muy bien, como siempre decimos, la hora de Hurlingham, junto a los vecinos y las vecinas de Hurlingham, los esperamos en la colonia.